Muy buenos días, soy Pitágoras de Samos, nací cerca del año 570 a.C., se me considera el primer matemático griego, además de ser notable filósofo, fui el fundador del movimiento filosófico y cristiano denominado Pitagorismo, hijo del matrimonio conformado por Nesarchus y Pitáis. Mi infancia la viví dentro de Samos, donde acompañaba a mi padre en sus distintos viajes. Siempre fue un hombre bien instruido, sabiendo tocar la lira y escribiendo poesía. Mis maestros terminaron dándome una gran fascinación de joven, cuando tenía 20 o 28 años en temas de geometría y cosmología. No solo adquirí conocimientos de Sino que también me dediqué a viajar durante toda mi vida. Entre los lugares que visité están Arabia, Egipto, Judea, Fenicio, Babilonia y hasta la India. Después de la batalla de Pelusión, fui llevado hasta Babilonia como prisionero. Allí aprendería sobre distintos ritos matemáticos. Cuando conseguí mi libertad, en 522, salí libre de Babilonia y me radiqué por un tiempo en Crotón. Aquí es donde empecé a impartir mis conocimientos y a ganar montones de seguidores. Se me atribuyen muchos de los descubrimientos científicos y matemáticos, más importantes en todos los tiempos, entre los que destacan mi famoso y conocido teorema de Pitágoras. Establece que el triángulo rectángulo la longitud de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma del área y a los cuadrados de respectivas longitudes como los catetos. Pero fueron muchísimos otros descubrimientos que realicé en el campo de la astronomía, medicina y en la música. En el año 530, luego de viajar por diferentes tierras, me trasladé finalmente a Croton, a causa de la tiranía de los policrates de Samos, quienes me impidieron lograr en mi ciudad natal todos los objetivos que tenía en mente. No pasó mucho tiempo para alcanzar gran popularidad entre las personas de mi lugar. Mi influencia logró que todos en el pueblo abandonaran la vida lujosa y cambiaran por una más pura. Me casé con Teano, una mujer que vivía en Crotón y con quien tuve cuatro hijos, un varón llamado Telaugues y tres mujeres llamadas, Mía, Arignote y Dama. De mi suerte final se dice que huí a Tareno, de donde fui expulsada y finalmente me dirigí a Metato, donde morí de hambre y es allí donde se encuentra mi tumba. Gracias.